¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy Como pueden ver, ya no traigo mi cosita del brazo Ya se cumple la semana que me dijeron que usara todo esto Y eh, también les tengo la buena noticia de que hoy Este va a ser el último video que grabo aquí en mi casa eh, Ya puedo manejar, entonces ya me puedo mover a la casa de mi mamá al cuarto maldito a seguir grabando ahí y aquí rapidito una nota, discúlpenme si de repente el audio no es eh, como lo mejor he estado batallando muchísimo para encontrar un buen micrófono, he comprado de uno, de otro, de otro y nomás no me acomodo con ninguno si alguien sabe de alguno que me pueda recomendar que sea como de solapa, ya saben que se pone aquí y pues se conecta acá eh, se los agradecería mucho que manden un mail que me escriban por DM si saben como de audio, que me pueden recomendar un buen micrófono. Porque de verdad no, no encuentro ninguno. El que tenía hasta me descompuso y pues no he podido encontrar uno igual. Pero bueno, el día de hoy les tenía... Eh, de hecho les pregunté por Instagram, síganme por Instagram si no me siguen para que se enteren de ese tipo de cosas. Les pregunté que si querían una actualización de lo del caso del chico dinosaurio. Sí. Y muchos me dijeron que sí, pero decidí esperarme un poco más porque están saliendo cosas nuevas. Entonces les quiero traer como las últimas actualizaciones a pesar de que todo el caso... Está raro, o sea, ya cambió todo lo que pensábamos que sabíamos de chico dinosaurio, así que bueno, el siguiente video, o sea, el domingo ya van a tener actualización nueva, así que por favor esténse al pendiente, pero por lo pronto el día de hoy les voy a contar sobre una chica que colecciona muñecas embrujadas, ella tiene como un tipo de don para ver energías o mínimo sentirlas y... Eh, tiene un montón de muñecas, yo ya había visto sus videos donde se ve claramente cómo las muñecas interactúan, se mueven y demás Pero hubo una en específico que me atrajo, ya saben que yo tengo que ver algo así como que me cautive para yo traérselos aquí Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy Así que bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse eh, para que cada que yo suba video pues YouTube los notifique Subo cuatro o cuando algo pasa, como mi choque de esta semana Tres videos a la semana, entonces estoy muy activa por aquí, también en mis redes, tengo TikTok, Instagram, Facebook y Twitter, aquí van a estar apareciendo, y recuerden que aunque Choc no vive aquí los puede ir a visitar, no es amenaza, nomás les estoy diciendo, ustedes ya saben que es chistecito local, porque alguien me puso así como de que no, no está bien, y yo pues es que es chiste local, ustedes ya lo saben. Pero bueno, ¿quieres ver si sí? Comenzamos de una vez con este videito. Ok, fantasmitas, aquí tengo ahora sí mi compu, la puedo agarrar. Este es el caso de una chica llamada Soul Mori. Soul Mori, perdón, con O. Bueno, aquí les voy a estar poniendo su perfil. Eh, ella sube más que nada sus videos en TikTok y tal cual lo dice en su descripción. Dice que es una coleccionista de muñecas embrujadas y eh, ya tiene pues un millón de de, bueno, de seguidores en TikTok, obviamente por, les digo, pues su colección, o sea, realmente tiene un montón de muñecas, dice que unas le llegan, otras ella las compra, va de repente, como ya saben, a estas tiendas de antigüedades y um, ahí como que checa la energía, o sea, dice que no todas, obviamente, no todas le dan vibras, o sea, de que tenga energía o algo Simplemente algunas, eh, pues sí, emanan energía que ella se siente atraída y las compra Les digo, o se las regalan o demás, o sea, ha tenido su colección por diferentes cosas Unas han sido porque por pues, las personas como que no las aguantan y se las regalan a ella, otras las ha comprado, otras le llegan, así entonces tiene muchísimas. Aquí les voy a estar poniendo, mientras les estoy diciendo esto, algunos ejemplos de cómo sus muñecas se mueven. Sinceramente, les voy a decir, yo personalmente la siento sincera, ¿ok? Eso no quiere decir que yo estoy diciendo que sea verdadero o sea falso todos los movimientos de sus muñecas y demás, pero yo la siento sincera. Pero bueno, el caso es que, les digo, tiene muchísimas unas de payasos, unas normales, eh, mmm, bueno, total. Un día sube un video. Donde dice que va a una tienda también de estas de antigüedades Y que tenían muchísimas muñecas, ¿no? Porque yo creo que es una de las cosas que más como que se pierden en estas tiendas de antigüedades Había muchas, pero que ninguna le daba energía así como, pues sí, como de embrujada, ¿verdad? O sea, todo normal Hasta que hace como, ya saben, este contacto visual con una en específico que le llama la atención y se la lleva a casa, dice que sintió, o sea, que sí estaba embrujada. Recuerden que embrujada no necesariamente quiere decir que tenga el diablo metido. O sea, embrujada puede ser de que tiene pues, algún tipo de energía, puede ser buena, mala o demás. Siento que me estoy cayendo, espero que no, lo esté. Usted... Total, se la lleva a su casa. Cuando se la lleva a su casa, se da cuenta de que, o sea, de algún lado ya saben como que se le hacía familiar esta, esta muñeca que es un muñeco, o sea, realmente que tiene como género masculino cuando la googlea se da cuenta que es, o sea, en serio si sí era la parte masculina de la muñeca real del conjuro o sea, aquí les voy a poner la... No, se me está cayendo. pero bueno, como les dije googlea esta muñeca y se da cuenta que es la parte masculina de la muñeca real del conjuro. Recuerden que la muñeca del conjuro no es la que nos enseñan en la, en la película. Es otro tipo de muñeca como de trapo. Y esta es como la, la, la versión masculina de, de esta versión de la muñeca del conjuro. Eh, la versión original se llama Raiji Ann o una cosa así, no sé bien cómo se pronuncia. Y esta es la contraparte, ¿ok? Entonces dice, ok... Eh, pues no sé si eso está bien Porque incluso le pregunta a la dueña de la tienda Que de dónde había conseguido, o sea, de dónde le había llegado esta muñeca Y la señora le dice que la trajeron de Conanicut. No sé si ustedes sepan, pero en Conanicut pasó eh, todo lo de Annabelle Casi todas las películas del conjuro están ahí Incluso la casa de los guardians está en Connecticut y demás Entonces, bueno, ahí traía como una historia Y pues ella, les digo, siente eh, como la vibra que emanaba esta, esta muñeca Siente que tiene como un espíritu o un, un pues un apego muy fuerte hacia esa muñeca Y se la lleva a su casa Que ella tenga esta colección de muñecas embrujadas No significa que no le dé miedo lo que pasa Porque pues, mm, o sea, pues sí una cosa es que las tenga ahí Y otra cosa es que espere que pasen cosas entonces le pregunta varias cosas de que pues si está como ligada o bueno, más bien ligado a pues si sí, a Annabel la verdadera y en eso se mueve y eh, también dice que pasan varias cosillas con la muñeca, bueno, más bien con el muñeco, estaba acostumbrada a decir la muñeca, con el muñeco porque eh, la, o sea, lo pone con su, es que tiene como un, pues como un mueble lleno de las muñecas. Y ahí lo pone. Lo que pasa cuando uno está en contacto como con estas cosas que tienen vibras, o sea, o espíritus y demás, ella se sentía muy cansada porque realmente es que absorbe mucha energía. Es lo que les comentaba cuando voy a una exploración o demás, salimos cansados, salimos enfermos. ¿Por qué? Porque es, es algo real, o sea, ese tipo de energía como que sí te pesa. Entonces dice ella que realmente está cansadísima. Tanto que necesitaba, o sea, no quería, necesitaba tomar una siesta porque estaba verdaderamente agotada. Entonces pone la muñeca en otro lado, donde estaba pues, su closet, este les digo, y se va a su cuarto a dormir. Entonces ella estaba profundamente dormida, pero la despertaron como golpes y rasguños en esa parte. O sea, desde el pasillo hasta el cuarto donde tiene a todas las muñecas. Entonces lo que hace es ir a ver... Y dice que, que varias muñecas suyas estaban tiradas en el piso. O sea, como si se hubieran peleado y algunos hubieran perdido la batalla y pues estuvieran en el piso. Y que curiosamente el muñeco este del conjuro, les voy a decir así, el muñeco del conjuro estaba hasta arriba. Ahí no lo había puesto. O sea, como de que así aquí yo soy el rey, y yo vibro mucho más alto, vamos a ponerlo de una manera. Y estaba hasta arriba, ahí no lo había dejado. Entonces lo que hizo fue acomodar todas las muñecas en su lugar... Agarrar este muñeco del conjuro, llevarlo a su cuarto, porque incluso ella dice, cuando algo así pasa, de que la vibra esté muy fuerte, la energía esté muy fuerte en algún muñeco o muñeca, se lo lleva a su cuarto, lo mete en una caja y lo mete en su closet, o sea, no un tipo como castigo, pero así como para mantener un poco más contenido y también aquí dice que siempre que lleva una muñeca a su casa nueva, la limpia. O sea, como que, pues sí, de la energía para quitar malas energías y demás. Entonces ya estaba limpia la, la muñeca. Pero aún así la decidió poner en su closet y se vuelve a acostar a dormir. Al principio pensó que estos rasguños y golpes eran su gato, pero su gato estaba ahí con ella. Entonces pues definitivamente no era. Entonces ya tenía unos minutos como de haberse quedado dormida de nuevo. Cuando la caja se cae... Del closet, entonces obviamente la caja cae Se abren las puertas del closet Y cae la muñeca del conjuro Bueno, el muñeco del conjuro ahí Entonces fue así cuando, cuando dijo Ok, o sea, definitivamente Sí está muy fuerte La energía de, de esta muñeca No me equivoqué, o sea, dice que fue realmente De que en cuanto vio Le vio los ojos, dijo Ok, algo aquí raro está con Este mono, me lo voy a traer Y pues no se equivocó, la vibra estaba demasiado fuerte, no lo ha podido tener como con las demás muñecas por eso, porque sí lo intentó de nuevo, pero la muñeca otra vez eh, hacía este tipo de ruidos, de golpes y de rasguños, cuando fue a ver, esta vez no estaban tiradas las muñecas, las demás muñecas, pero otra vez este mono del conjuro estaba hasta arriba, y eh, de hecho enseña como un pedazo de cómo está su mueble, y es un espacio muy pequeño, o sea, no puede acomodar nada ahí y las tiene así como bien acomodaditas, formaditas y demás. Entonces, pues si de que estuviera hasta allá arriba, pues ella no, no lo pone ahí. Entonces, esta muñeca tiene como mucha uh, energía, mucha vibra. Y de hecho, sí dice que no porque tenga muchas muñecas significa que todas como que se lleven bien. O sea, pues si sí, hay energías que chocan con otras, pero que esta le está haciendo un poco más difícil como, ¿cómo les digo? Pues hacer que funcione, ¿no? Con las demás que ella tiene ahí. Entonces les digo, obviamente esta muñeca por... ¡Ah! ¿Y saben qué? Antes de que se me olvide, antes de dar mi conclusión. Dijo que estuvo desaparecida toda la mañana o sea, así, ya saben, de repente yo creo que sí les ha pasado, ¿no? de que tienen un objeto y de repente se les pierde y ustedes están busque y busque y busque por todos lados y cuando ya se te olvida cuando tú dices, bueno, pues quién sabe qué habrá pasado al rato lo vuelvo a buscar Aparece el objeto en el lugar más obvio del mundo Que obviamente si lo hubieras visto que ahí estaba Lo hubieras visto O sea, como si te lo hubieran escondido Y de repente te lo vuelven a poner ahí ya para que no llores De que lo estés busque y busque Así tal cual La muñeca desapareció La buscó por toda la mañana Y de repente ahí estaba Entonces, eh, les digo Obviamente por la naturaleza de esta muñeca Por el parecido que tiene a la popular La más popular muñeca del mundo paranormal Que es Annabelle pues eh, más gente le pregunta por esta, pero tiene muchísimas historias diferentes de cada una de sus muñecas. Incluso tiene una donde eh, me parece que se deshizo de ella porque le llegó, o sea, se la dejaron como que ahí en su puerta, no recuerdo bien. Y esta sí se tuvo que deshacer de ella porque tenía una vibra muy mala y no iba a arriesgar como a sus otras muñecas o cosas así. Entonces, pues bueno, me gustaría que me dijeran en los comentarios... ¿Qué opinan? ¿Creen que tenga algo que ver? ¿O simplemente es como casualidad que venga de allá? Porque, bueno, la muñeca Nabel es muy, muy antigua. Entonces, pues bueno, me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan. Ya habían visto estos videos, ya habían visto esta chica, han visto sus videos de las muñecas que se mueven y demás. Les digo, tiene muchísimos videos de cómo se mueven, o sea, um, poniendo en evidencia cómo es que las muñecas interactúan con ella. Así que, bueno, me gustaría que me dejaran en los comentarios ustedes qué opinan. Los quiero mucho. Nos estamos viendo en el siguiente video. Y les digo pendientes el domingo porque les voy a subir la actualización del Chico Dinosaurio, que es un caso que de verdad, mientras más rebusco, más preguntas tengo. Así que, bueno, les mando muchos besos. Los quiero mucho. Y nos vemos al siguiente. Bye, bye.